Pues muy buenas Rubienos. ¿qué tal estáis? Buenas tardes, aquí, aquí estamos nosotros, aquí estamos Ramón y yo pegándole al Gordon Freeman de turno eh, ¿Quién me iba a decir a mí? que Tantos años después de jugar a, a esto, íbamos a hacer un directo en YouTube para enseñaros cómo es esto en VR bueno, pan de locos. Muy buenas, 18 años, que se dice pronto, desde que mm. salió el, el 19, sí. el 10, perdón, era el 19 de noviembre de, de 2004 eh, Madre mía y, y también otra casualidad que, que el 17 de septiembre de 2013, nuestro compañero Juanlo publicaba un vídeo de Half-Life 2, que tenía soporte nativo del DK2 y del DK1 en su día, eh, con Razer Hydra, que jugaba con los controladores de aquellos de movimiento magnéticos que fallaban más que... que ya, ves, ya ves, Pero seguro que era súper feliz. No como ahora todos nosotros. No tiene colisiones, una mierda. Claro, antes era ¡ah! Oh, se ve, se, se ve, ¿sabes? Se ve, se ve parpadeando, veo el ojo izquierdo. Eh, ¿Sabes? ¡Qué inocentes éramos! Y qué exigente nos hemos vuelto. Eso es, eso, bueno, eso, eso vale para los domingos, para los martes, para los jueves. En general. Bueno, que muy buenas a todos los que estéis por ahí, que estamos aquí en YouTube. Si estáis viéndonos en directo, habéis caído o sea que bien, enhorabuena, si nos estáis viendo en diferido cuando podáis y si nos ponéis eso de ah, pero ya no estáis en Twitch, lo llevamos repitiendo yo ya no sé si comprar un, o sea podemos coger <risa> llamar a Foro Coches y que alquilen un avión de esos que va por la playa sabes con el letrero de no sí. vamos de Twitch o sea como sea que... tendremos que hacer un directo en Twitch para decir eh, que estamos en YouTube <risa> eso, a ver si con un poco de suerte nos banean de los dos sitios el, eh, vamos a ver Ahora es el momento de ver lo que ha hecho este hombre con el mod, que llevan un tanto, tanto, tanto tiempo. Estos el hombres. Plural, estos plural, hombres eh. sí, este hombre. tanto tiempo intentando hacer. Y luego ha haremos esa frase famosa de y esto no lo podía haber hecho Steam. Y esto Valve no podía haber. Pues, pues, pues no lo sé. Ahora lo vemos. Lo hizo, pero lo quitó. lo, lo, o hice, sea, bueno, sí. lo hizo inicialmente. Me voy a quitar esto. Ahora, ahora vuelvo. Venga. Pues eso, como, como decía Oscar, es el equipo responsable de Source VR Mod Team, que han estado muchos años, sobre todo War Slayer, y más tarde se incorporó más gente para ya para por citar un impulso el año pasado y poder sacarlo. Y lo que llega es una beta pública, que no es, digamos, la versión final. Ellos mismos dicen que siempre hay cosas que hacer, ¿no? Y de hecho, ya veréis que hay muchas armas que no tienen poses de mano, mm. eh, pero, pero bueno, pues de mano ya sabéis que es que se vea la mano agarrando el arma cuando la sujeta. Bueno, a ver qué tengo que hacer, que se me ha dado ya. Estamos aquí con 70 cosas, tengo que irme a Steam y decirle arrancar el juego. Y eh, más que. Mira, no hemos querido arrancar el juego antes para que veáis eh, una movida. ¿Qué pasa? Y ya, como esto va a enseñarlo todo de verdad, porque esto seguramente no lo enseñen por ahí. A ver. A ver. Que, que, que se mueve, que no puedo moverla ahora, no puedo ver en la pantalla. Un momento, que está cargando. Está cargando está cargando Half life 2 VR Mod Direct 3D 9. Pues sí, pues claro que sí. Yo debería rular en unas Quest 2 del tirón, pero no. Claro, pero ellos, ellos mismos dicen que no hay versión de Android o al menos que funcione para ellos, para o sea que no. No se puede hacer. ¿Qué un, no, no. <risa> vale. un PC? con no. Un PC con SteamVR, que ya sabéis, cualquier piso compatible con SteamVR debería funcionar. Uh -huh. Ellos lo han probado con Index, con Pimax con Rift, con, con Rift S, con Quest, con 2. Vale. Viendo los Reality. Bueno, vamos a ponernos aquí a la izquierda, a ver qué pasa cuando esto explote. Por aquí estamos. Si sí, nos seguimos viendo y nos seguimos. Bueno, aquí estáis viendo. El, el mod. Eh, así de primeras, claro, yo tengo. Tengo instalado el, el cochiflo este de los FPS VR y sale. Y sale malamente. O sea, estamos en 45 frames. De, de, de, si miras ahí al puente, peta. Pero si miras para allá, hombre, si miras al suelo, se va a 90. pero claro, no vas a estar mirando al suelo todo el rato. Eso no sería el mod. Eh, entonces, la cosa, pues eh, va. Eh, sí. Cara triste, pues sí, tenemos que Eso nos lo tiene que hacer mirar ¿eh? Lo del VR ponerse en la frente Jugando la partida si, si va mal de rendimiento ¿por qué? Va bueno, mal. Yo, Tampoco puedo hablar yo mucho porque, A ver, estamos ¿sabes? haciendo streaming también Ya sabéis que los mismos ordenadores haciendo streaming tal, va, va, va mal, No, o sea, es que yo no he notado nada Pero bueno eh, No lo estoy haciendo con airlink lo estoy haciendo con, con el cable Con el cable óptico bueno eh, Original, tal, para que nadie diga Se ve mal Bueno, pues si se ve mal es por el cable, ¿qué le voy a hacer? Y es que en las bar yo no quería Bueno, va Al lío eh, que me río eh, ¿qué más? Ah, esto A ver, si suena o no suena Bueno, suena, hay una chicharrilla Pero suena algo. En algún momento suena ¿Suena algo? Sí Sí suena, ¿no? Vale Aquí yo no Sí, suena uh. no Porque sale delante Algo porque cool. es el menú, porque estoy, estoy capturando la imagen. Mira, da, da lo mismo. Cargar claro, partida. No, empieza a jugar se quitará. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué partida cargo? Pues si quieres poner por la última, que, que es el inicio de Ramenhall. Así enseñar un poco. Este, es el, el We Don't Go to Ravenhall Cargar. Vale, pues ahora veréis que tarda un puño y medio. Yo esto es algo que, que claro, no, lo, no, sé, no sé muy bien procesarlo, porque... Porque con un SSD, con un ordenador de última generación, pues la pues cosa sí. va. Tengo disco duro, o sea, que no es SSD, ¿vale? Es un disco normal, Yip. Eh, Yip. mecánico, esto, o como se diga, ya ni me acuerdo. Y la cuestión es que ahí ven. O sea, ahí una barra solo o se ha quedado eso frito? No, se queda ahí frito durante un, un rato. Yo no he notado que tarde especialmente, por eso Yip. te lo digo. Bueno, pues ya sabéis, aquí en, en Regalo virtual siempre, yo no sé por qué siempre tenemos la negra. Nos mandan el juego, no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque tal, porque cual, pues Primer comentario en el foro. No, pues a no, mí no, me no, va estupendo. Ya te digo que, ¿es que así? ni Jenny ni, ni Gaby bueno, nos ha parecido. Bueno, esto es, esto es lo que es. O sea, yo tengo esto. Yo, ¿cómo se dice esto? Somos, cada uno somos, hablamos en representación de los miles que les puede pasar. No Así que habrá una posibilidad de que no te vaya, dependiendo de cómo tengas, yo qué sé. Pero estar... yo os digo, lo, lo, lo normal es que no os ocurra esto. Que no sé el motivo. Ah, pues yo estaba Vamos flipando. Llevo, tiempo, llevo otra días jugando diciendo, vaya, pues aquí no, han... yo, yo de verdad que no, no me tarda tanto. ¿eh? No, no lo sé. Bueno, o sea, como sea. Es que ni, ni un minuto me tarda, o sea, mucho menos. Ya, pues ya empezamos. Ya empezamos. Bueno, algunos puede pasar. Mira, a ver, Gaby, Gaby está diciendo que eso no le pasa. Bien, que sí encargar, no ¿Que ha que... O cargafe. Ha quedado claro que no. Hombre, qué recuerdos. Hombre, qué recuerdos. No vayas a un mejor. Qué recuerdos. A ver, eh... ¿Y tienes munición o no tienes munición? me puedo lanzar al monte o no? A ver, bueno, vamos a enseñar. Vamos a enseñar cosas eh, del juego. El, la pistola. La pistola tiene aquí 19 balas y tiene 132. Si le das al botón, hay cosas que son rarunas, ¿eh? pero bueno, si le das al botón, vale. si te pones nervioso en la pelea, seguramente le das... Yo antes estaba disparando y le he dado... Y me he Es raro que le des al botón. Lo coges. Te llevas la mano al oído izquierdo o al hombro sí, izquierdo. La mochila. La mochila. mochila. La, la coges. Lo metes. Ves que hace el gesto sin tú hacer nada. Y ya está. Y no tienes que amartillar. Solo, o sea, tendrías que amartillar solo. Mira, disparar el cargador entero. Agasta todas las balas. En un momento, para que se vea como... Vale. Cuando se queda así, entonces tienes que tirar el cargador entero. Sí, que tienes que amartillar. Cojo otro, lo meto y no tienes que hacer el gesto. Con darle a. Sí, tienes que dar al gatillo izquierdo. Al gatillo, que eso es otra cosa. Es que bueno, listo. Si es claro. un mod, bastante que tiene que meter los cargadores, ¿no? Bueno, bastante que no te explota la cabeza. <risa> y aparte que, que ellos comentan que quieren ir mejorando y puliendo. Joder. Yo no o quiero, quiero salir aquí. Más extraños. No quiero salir aquí. <risa> ah, si sí, aquí era. Esto era un poco ¿no? El... A ver Si quieres puedes enseñar el menú de intercambio ver, de armas Tipo Alice A ver, le das al joystick aprietas joystick Y tienes aquí todas las armas La pistola Mira, ahí tiene, macrum, Si te fijas La única que polvo. tiene las la poses de manos Son el, La palanca, la pistola básica Esta no tiene Pero Esta la sí. ametralladora sí que la puedes agarrar a no. La palanca, por supuesto Viva las palancas eh, la bomba de humo y la máquina de y la pistola de gravedad y la pistola de gravedad que no bueno y aparte de la, la recarga está puesto ahora mismo manual eh, yo lo, lo estaba jugando en difícil y con la recarga manual no, no es difícil pero tampoco, que sea imposible y, bueno, y luego hay otra forma de, de poner la recarga automática tiras el cargador y llevas el arma hacia abajo y te pones un cargador nuevo que que meterlo, sacarlo de la mochila y tal a veces me pega unos trallazos estupendos pero eso es seguramente porque estamos aquí transmitiendo en directo esto no me ha pasado antes no, tiene que ser por eso no, no me pasa ni a mí ya sabes que tengo un equipo más modesto ah, yo lo juego con 1080 ah. este juego debería ir bien a todo el mundo Pero los requisitos mínimos que piden es una 1060 y los recomendados 1080. ¿Qué más? ¿Dónde están estas? Mierdas. Voy a dejar otra por ahí. Vamos jugar más. ¡Uy, bo. Claro, tú normalmente, Oscar, juegas de pie, ¿no? Aquí preguntando. Yo normalmente juego. Bueno, sí, claro, juego de pie. Ahora aparezco enanito. Pero sí juego de pie que es otra, si, si, si le das al botón del mando izquierdo puedes sacar el menú. Voy. Ahí sí, está. Porque vean las opciones. Sí, opciones. Dificultad al combate. Normal, porque yo soy un tío normal. Eh, enable láser point tal. Sí, ah, yo vale. he de confesar que tengo activo los láser. Venga, pues vamos a ponerlo. No. Vamos a hacer unos luces. Y lo hice porque y... porque en Half-Life Alley, si os acordáis, cuando vas mejorando las armas, lo activas. No. Eh, confort Bueno, yo en Confort no tengo nada Porque a mí, me, pues ya que soy un tal enable. Tienes este, viñeta pero... uh -huh. Tienes viñeta Cuando entras en un vehículo, entra o sale con un fade Para que no se te vaya el ligadillo detrás eh, el... Ya está Performance. Y, y lo, de la escala, lo de la escala, Oscar, que ah, salía bueno, ellos, ahí no si, si ves que los... A que los personajes son más grandes que tú o, tú, o es algo raro, puedes ajustar la escala del mundo, no la toques ahora, ¿vale? Pues, acaso... no, no, no, no, no toco nada. <risas> que he tocado, me toca algo. Bien. Ahora, como tenga que cargar todo lo que te ha cargado. Pues nada, hablamos de nuestras cosas. ¿Qué tal? Que parece ser que la madre, <risas> la madre superiora In de Inglaterra va, va a tirar la pata. Pobre. Eh, ¿Qué más? ¿Ves? Esto, esto es, aquí bueno. debe pasar algo raro. Tengo que, tengo que mirar, no quiero ser el típico hater que entra en el foro de Discord para decir, me va fatal, tal, tal". Eh, lo haré con educación ya lo veremos, queda poco, sale este viene, no, de la semana que viene 16 sí. de septiembre sí y Como nada más, que, oye pública... ¿qué, ¿qué estáis comentando? porque claro, yo no veo un pimiento de aquí, ¿os gusta? ¿no, no creo, os gusta? Si, ya, ya, ya te aviso yo hombre, que no, de en que, que de eh. momento solo el juego base pero, joder, el juego base son unas cuantas horas por más 20. de 10 horas Luego van a añadirle soporte también al episodio 1, al episodio 2, quieren mejorar la animación, añadir más poses de mano ya está. Ver si le pueden meter teletransporte para aquellos que con el movimiento libre, porque... Ahora tu Oscar va lento, pero... pero... es verdad que el stick si le das para hacia adelante al máximo, ¿no? Pues se mueve rápido sí. O sea que es un juego pues, clásico, ¿no? Hasta... Pero ver, no nada, está. Pero la a está ahí voy a coger otro más Alice <ríe> iba sí más lenta ya les iba mucho más lento A ver, a mí me gusta ir rapidito Pero pero, pero no A ver eh, Ah, mira Esto un... es como jugar al pinball Multiball <risa> ¿Dónde está esto? Mira, lo, lo que hablábamos el otro día del domingo Es que hay, hay que a a veces con, lo, con los barriles explosivos, por ejemplo Sí, yo ni me acerco Si veis, no me estoy ni acercando Porque, porque explotan los tocas y sienten colisión y explotan es que claro, es, pasar Esto voy a agacharse y para agacharse era eh, Un motón no pues Físicamente o oh, no recuerdo si hay un A paro. ver, físicamente en YouTube no, Es que no quiero hacer la croqueta porque no me va <risa> eh, eh, ¿cómo era Si no, esto? Oscar, aunque tarde ¿Y? Termina de enseñar todas las armas. El, el, el agarrado a dos manos A no sé ver para que bueno, no, no, ¿Ves? Desaparece pero... el arma cuando la agarra sí. Que no tiene pose de mano Pero oye, sí. eh, ya os digo que, que Se juega bastante bien Por todo con el láser ¿no? El láser, esto no nada, es nada. También tienen Cabrón. dos modos de lanzamiento ¿Ves ¿sí? que hay veces que me equivoco de botón? Me está hablando, me está hablando el, el pater Espera me volverá por un pato, eso. Bueno, no, qué mala. ¿Cómo que es ese juego normal, Rojis? Es el mismo. Que no me sé agacharse, claro no sea. me acuerdo cómo se agachaba. agachado. Claro ser el juego. Ah, ya me acuerdo, ya. Era. era. Dando hacia abajo. Por supuesto. Bueno, ahora me levanto y me corta el objetivo A ver, va, eh. Lo del salto, el salto era raro uno también y por Ah, su... vale, ya me acuerdo, ¿Qué? joder, que ¿Qué? estaba a la es con el... Hacia sí, abajo. sí, sí, ya está ¿Ves? Pero es que me... me, me... Está leyendo el chat A la tú, fuera. Es lo más divertido, lo más divertido de esta, de esta pantalla era destrozarles a todos Sí, sí, de, las armas que, que permite, no, o sea, que, que en el mundo real cogerías a dos manos En el juego también las puedes, a dos manos, como la escopeta, la metralladora, que la, soca, la señora de Oscar y que... Aunque te tardes cargar, quizás deberíamos poner uno que salga gente, ¿vale? Eh, gente, no más que zombies, me refiero, evitar. Tú que los zombies no te molan, Sí uy, perdón. ¿Te has cargado el cuervo? Me he cargado el cuervo, perdón, y te puedo coger. Venga, vuela. Venga, vuela. Pues no, está muerto. Han muerto, creo. Eh, efectivamente. Eh, pero es que va a tardar en cargar, ¿eh? No, no pasa nada. Aquí vamos ah, hablando. Es que si mira. no se lo vas a enseñar Ravenhold, queda la casualidad que en, el, en las impresiones que ha hecho Gaby se ve este mapa como lo pueda. Hay un vídeo. No os equivoquéis de botón cuando llevéis un... difícil no era, eh, también te digo. A ver, yo la verdad es que no doy no más dificultad lo que son los, los, los cangrejos que análisis que van, van más rápido, te salta más rápido. Es pues la sensación que me da. Ver, ahora estaba este, ¿no? A la derecha estaba. Mira, este ahí arriba. Pollo. Bueno, no, yo no me acuerdo de, de muchas cosas ya. No. Pollo, es en su día cuando salió. No sé, es que hay juegos que... que lo no, no tengo como si hubiera visto una, que, una peli. Pero bueno, no puedo subir, sí, Bueno, vamos eh, a carga, otra partida, que te digo yo carga Cargar partida. A ver, dale hacia abajo. Vamos, no, por aquí, water, water. Mucho agua, es verdad que era mucho de salto, había mucha mucho nivel. Bueno, hasta Pero que... Vamos si a poner caso. una de... de, de, de que se vea como son los vehículos. Aquí moriste eh, muchas veces, ¿eh? Waterhazard te tiraste <risa> tus horas. <parazo>. Algunos <risa> son guardados automáticos y otros que le daba yo por si acaso. El canal, yo. Sí, el canal no. no es de mis favoritos, ¿eh? Porque es un... Ya uno del canal. Ya empezamos. No, no. no eres mi favorito. Un momento. Lo vemos al principio, ¿no? No, que no llevas armas ni nada y es muy lento. Pero no queríamos enseñar a gente... Bueno. Sí, claro, pero por eso pone el canal que saldrá el enemigo, digo yo. Ah, pero tú dices malos, malísimos, yo decía interacciones, para que vieran cómo es, eh, cómo es. Dale, algo un siglo. <risa> vale, pues va a tomar un bocata. Esto es como cuando cargaba yo en el Spectrum. Vale, ahora, y ahora en, en el, el Commodore Que le dabas y era como, bueno. <risa> nos íbamos a merendar, mi hermano y yo. Y cuando terminamos este, de merendar. Es como que... si fuera nativo, el juego va fluido, no. Sí. Lo únicos mario que puedes tener es por el movimiento rápido, si, eres, si con el movimiento libre no te aclaras, sí. y porque las físicas a veces hacen cosas raras por ejemplo hay un objeto, me han pasado por ejemplo buceando que, que tocas el objeto y tu tío sale disparado o cuando te, te empuja un personaje que pasa y si estás en medio pues te empuja ese tipo sí. de movimiento, o la intro por ejemplo del juego, que te mueve la cámara bueno, pregunta, pregunta al chat ¿cuántos de aquí lo habéis jugado? entero o sea, ¿cuántos de aquí tenéis el recuerdo de haberlo jugado de verdad y tal y cual? El 2 original, te refieres. Claro, claro. El original. <risa> claro. Uf, pues por aquí alguien decía que no, que no lo había jugado, que solo ha jugado Alice. Pues bueno, ahora vas a poder jugarlo en el Además sonís. que van a sacar el 1 también. En ficha de Steam, supuestamente. Con el mod de base, en más Fallback. Es que no me gusta No pueden poner saltar en un botón Es que es eso a, mí, el, el, a ver, el gran problema de esto Es que no puedes Es que no puedes reasignar los botones Tienes que hacerlo a través de ¿Cómo se llama esto? Sí, lo destina, vale, sí Entonces hay veces que hasta que te guardes. Vamos, ya. vamos ya. Venga, vamos, venga ¿Ves? Esto es lo que decías Aquí hay agüita Ah, no, anda Esto es lo de la... Esto... Oh, esto me pareció un poco... A ver, esto bueno, es una demo técnica es... O sea, esto es demo técnica Esto... El v... A mí esto me fallaba un poquito Sí ¿Ves? Pero está un poquito más de lo que debe el... Está cargando el mapa Porque sí. ya sabéis que Half-Life sí. te lo va enganchando así las cargas A ver, esto Cuando nace el motor <risa> Cuando nace el motor de Half-Life Y Half-Life 2 Lo que intentan es... Espera, demostrar que los objetos tienen peso y todas las físicas estas y todas claro, estas en su chusuras, momento había muchos puzzles basados en física sí. claro, ves, a la mierda entonces si te tiras un buen rato sabes lo que quieres hacer pero no acompaña nada es un poco, claro, si digo un poco works aquí me, me partí la cara pero es la misma sensación a veces de que a ver, estoy poniendo los ladrillos porque hay que subir si no no subes sí. y esto te obligaban a, a jugar con la física hombre su ya era la caña el jabo este no de la física Sí, es que esto esto no, no, no, no se había visto en la vida de hecho todo el juego bebe de ah, físicas continuamente fue, fue un año donde también salió un 3 si no recuerdo mal ¿Eh? que como estoy ¿Qué joder? Vamos. No ha había otro nivel bueno, que enseñar a la gente, ¿no? Me parece que vas a tener que cargar el partido y vas a tardar menos. Ya. Voy. Ahí venga. Uh, me falta otro ladrillo de eso. Está. Bien, bien, bien, Ahora me van a poner las pilas. La ahora cara viene acción. Ahora pero demasiada acción, porque el ahora, ahora el helicóptero te he dejado y no puedes matarle, claro. ¿no? Pues matarle, pero más tarde. No, hagas spoiler. Bien. Bien. Pues hasta aquí, Hasta aquí la vida de Gordon Freeman. Luego. Uh. El. el es verdad que digo, bueno, voy cargado, Carga otra, porque ya da la casualidad que te la has puesto en esta zona del helicóptero y.. Y es que vas vas escapando de él. ¿eh? Ahora vas atravesando, vas resolviendo puzzles. Bueno, voy a hacer que.. Voy a corriendo. Corre. Es que ¡Corre! No, no vas a llegar. Corre. Menos en dificultad difícil. No, ya. No. Corre. Iván dos. Ay. Iván, es el día de la marmota. El, que no iba las probabilidades de sobrevivir hoy son del 90. ¿Qué? No, que este enemigo que es el típico que, que te lo ponen en son estrechos. No, ahora se ha quedado pillado el ratillo. Voy como los árabes Eso, eso, eso, eso es un fallos, tienes que.. Los americanos, ¿no? Vamos a Te quedas disparando. Te quedas. Eh, podemos probar otro juego, si sí que sí? <risa> Esto a cargar, carga, carga ¿eh? Venga, oye, ¿cómo vamos de tiempo? Que esto se supone que es para que vosotros veáis un ratito de bien. que va, pero Cargar partida Dale no, más o... adelante, más arriba bueno, Ahora se te ha guardado, dale hacia abajo A ver, un poquito más ver, Un water de estos. Más arriba, más arriba Mucho más Dale dos o tres más, ¿verdad? I mean, sí. Bueno, a ver en qué zona estupenda sale sale salgo amigo. Claro, saldré que me, me volarán la cabeza nada más salir A ver, Half-Life os tenéis que meter en la historia Si no habéis jugado nunca Half-Life original La historia es lo más El juego, os pues, un poco... Voces en español claro, Voces en español, algunas raspan, otras están muy bien Es verdad que, que ese es el problema Que cuando una está muy bien, de repente llega uno Que ha salido de la escuela de doblaje Y dices, hostia, eh, uff Pero... El, prefiero el... eso antes que nada. Hombre, hombre. El conjunto es muy bueno. Parece que estás en una peli. Eh, está todo. El guión funciona muy bien. No vamos a decir ahora de qué va esto. Y en general. En general, yo a esto le, es muy jugable. Vamos, vamos, vamos, vamos. Y ahora. Ahora. Las máquinas que las recordaréis. Si solo habéis jugado a, Si solo habéis jugado a Alex. Estas máquinas os tienen que recordar, la verdad que está muchísimo mejor hecho en Alex. Pasan algunas cosas raras. Que mejor no pagarle. Pues... Puedes arrastrar los cuerpos, puedes coger todos los objetos. La luz, creo que te la, la, la enciendes con objeto también a la cabeza. Muy inteligente no sí, es. ¿eh? Una de las cosas que nos ha molado es el manejo de las torretas. Un... Lo de las torretas es un poco complejo. Esto se ha colgado, eh, porque no es normal, esto que tiene que estar por ahí dando vueltas y... <risa> Eh, lo sé, el, si lo cuesta entre disparaba y se iba. Ah, sí. O podemos no, estar a así para hasta para mañana. Para Hombre, supuestamente este es el que luego te va a... Mira, o sea, la, la partida ha cargado una, una más atrás también enemigo. No pasa nada, no pasa nada. Venga, vamos, vamos a salir de aquí. Es que creo que ah, está que lo único que no me va a quedar. Ah, lo único que hay que hacer es matar a este, ¿verdad? No, no sé qué te ha pasado, que te ha quedado... Bueno, o sea, pues aquí... Que, que la, yo, yo lo he estado jugando... Estas partes de de mesa son mías, a lo mejor por eso. Que lo le pasa a ti porque tú vas más atrás del juego puede ser que haya algo raro pero vamos, yo pues, no, no, no, no tenía problema con este tipo si sí, porque no carga, carga, hostia, que está bugueado la, la partida bueno, fue carga la partida ya. Ah, lo que pasa cuando estamos haciendo pruebas que es pasarle una partida guardada a Oscar y funciona pero bueno a veces hay problemas no a ver el juego el juego original yo no recuerdo que se me colgara no recuerdo que se me colgara no y ni con el mod tampoco que, que no, ah no pues a mí sí a mí con el mod me ha pasado cosas raras a veces sí pues yo no tenía problemas de que se haya quedado algo así a ver ellos han dicho que lo querían sacar ya porque llevaban mucho tiempo porque mmm, testers beta testers les habían dicho que funcionaba muy bien no nos lo mandaron a nosotros porque sabían que íbamos a decirlo. Bueno, pues ya me están disparando. ¿Dónde? A mí la están ahí. Joder, qué casualidad. Todas las partidas que, que están cargando ya he limpiado yo la zona. <risa> a ver. Esta zona estaba muy bonita. O sea, era muy larga. No recuerdo, claro, y como no he estado jugando yo a no, eh, Tienes que bajar por aquí y, y ir por el puente, ¿vale? Vale, o sea que, que todavía estás aquí sí. op, op, op. Tienes que abrir una compuerta Bueno, así vemos la barca ¿verdad? ¡Hombre! Ahí estás Venga, sí, venga, venga, venga. Esto os acordaré, él. Perdón Podemos concluir que los sabegames Están bugueados todos. Ahora, si, algún, si algún día pasa un salgame a alguien, sepáis que no va. Porque... Sí, porque este aquí sí. tiene que haber una animación. Claro, eso, eso ese tío, no. o sea, el... Yo nunca lo había visto tan el, cerca el de G-Man Este no se quedaba ahí. A ver. A ver a si ver. tiene que ver. como un chiquito. O sea, nosotros vemos aquí me sabe pone y disable. Es verdad. Ver. Es verdad, y disable. ¿Por qué? Estas ahí los zombies. ¿no? Eh. Pero estaban parados, es verdad que no me han atacado. Y a Disable, ¿por ¿verdad? qué? ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí. Eh, eh... Para manco para ah. total. <risas> Performance, confort, controles, dificultad. Normal. Enemigos complicados. Qué cosa rara, tío. Yo no había visto eso de a en mi vida. en mi vida, ¿no? bueno es una manera de darse una vuelta por el mundo de... a ver, atención, pero... aquí no dice nada de disable eh... ah, dice... pone bueno, que es un bug yendo por aquí eh... pero de Hardlight 2 o algo así joder bueno que está en la... a ver está en el plan el día que enseñemos algo que funcione perfecto, el, por aquí, por aquí estaba la barquita y claro, como no está la IA disable y todo el juego no te va a permitir entrar, me imagino que no te va a dejar entrar Ahí. Me dice que no... Aumenta para que, que empiece una partida nueva. A ver si... o, o cierra el juego y, y empieza una partida nueva. ¿no? partida. Ah, mira, claro. ¿Dónde? Aquí, en water A ver, mira. Pues hola. Otra pizza aquí esperando a... a que cargue. Joder, qué Joder, Qué mala suerte. Sí, sí. Ya sabéis lo que es esto. Y además los, los directos. ¿Cuánto llevamos de tiempo de directo? Yo tengo la sensación de llevar ya un puño. Son 33. 33. Ah, bueno, está bien. Pues le damos cinco minutitos más. Os enseñamos lo que viene ahora. Ah, le damos a una ver si sale un enemigo. Hay enemigos, ¿eh? No se juegan a pasearse y tal. No, no, no, no. Hay gente. Hay gente que además sí. interacciona. Si sí. Sí, antes me han matado, pero si sí me han matado. Bastante enemigo. Este juego tiene mucha más acción, diría. Sí. Bueno, diríanos, y luego ya cuando te vas, cuando entras en el hospital. Eso está plagado todas sí, las Cuando salas. vas con las torretas, ¿no? Y todo sí. Esto, creo, recordar. sí, sí, sí. Cuando tienes, pones una torreta aquí, pones una torreta allá, te matan 70 millones de veces. Y... Está, está, A ver, está, está muy currado. Yo no sé cuánto tiempo barra dinero le habrá costado a esta gente hacer el mod. Es lo típico que hemos hablado antes. ¿Por qué no, Valve? Esto es todo amor al arte. Claro, porque Valve no decidió meterse en el proyecto. ¿Por qué no han dedicado algo? Seguramente porque digan no nos renta. Ya, ah mira, aquí no sale ya lo de, lo de Yadishable, bien bien, ya estoy dentro, esto. left hand joystick Voy a acelerar, pegar. a mí el, el, el pilotar de los vehículos no me ha llegado a marear, pero es verdad, es como que no suave, bueno, parkour, No, no no debería marear demasiado ¿eh? Pero claro, yo entiendo que Que si te gusta... Vamos con tercera persona, pero yo creo que Es peor, ¿sabes? quedo, Yo creo que es la cabina ¿sí? sí. Vamos, John Vamos Vale, vale, vale meter un barril de estos que para subir esto y pegar un salto. si sí, pero tengo que quitar ¿no? no estaba abajo el barrio. si tienes que bucear, de debajo. Bueno, es este que tienes ahí, creo. El azul. Azul. Ah, bueno, tengo que meterle debajo Te para metí. que suba. Exacto. Vale, pero ¿cómo era para salir de aquí? Ah, ya os digo que el juego va bien, ¿eh? que, no, que no va a pedazos. Lo que pasa es que por el streaming parece que, que está dando dando problemilla vamos Ahí para arriba ya. vamos para arriba venga y ahora aquí pues ahora coger si ¿Sí quieres reventar eso eh? primero joder ¿pa que paquete <risa> <risa> co co co coge carrerilla <risa> eh? Porque... no es que no a ver, esto, a ver, ¿verdad de verdad, que forma todas formas ¿lo, lo, lo has puesto todo porque no sé si está vamos. Pues no vamos pues... a A tu prueba, le ¿eh? a la leche. Mira. A ver. Vale, es otro, no hay que meterlo. Aparte de eso hay otra cosa que tienes que hacer. Meterte por el agujero, sí. Es que es puñetero, esto ¿eh? de la física. ¿ves? No bromos, ¿eh? A ver, dispara eso, Oscar, revienta. No, no, no, yo creo que por ahí no es. Pues esto no se encendió ¿una, aquí, una linterna o algo. Se supone. Uy. Sí que sí, pero pues sí me acuerdo, me acuerdo del juego Ah, vale, pues. ¿Te acuerdas más que yo? Pues yo salté sin, sin coger estos barriles, sí, sí, soy, el, soy el jefe. jefe. No, pues, pues uh, un bug ¿En serio? ¿En serio te lo digo? ¿Que, que puedes saltar? Back. ¿Eso está bien? que ¿El juego te permite hacer la Sí, eso es verdad, eso, el, los puzzles sí Los puedes hacer a los cafres. O puedes hacerlo, <risa> ya está Ahora, ahora sí es hasta, ya decía, yo digo Lo raro Gracias, tío. No se me ocurre es? a mí investigar por ahí Eso es lo único que hace es cegarte te hacer las fotos, esas ¿sí? Para cuando están atacando otros enemigos. Sí, sí. no, no lo digo, Es que es súper sen sensible ¿eh? la cosa esta y sí, eh, eh, es súper silla. en su momento todo esto era muy pues, ¿eh? Juego con guión que tuviera sido un también Vaya de hoy sigue siendo divertido No, no, que, que, sí, que sigue siendo divertido sea, Apenas que, que no lo han puesto a cuidar pues Comentan ellos, principalmente que si tienen toque de textura, eh, No lo he podido probar la calidad de textura porque es verdad que hay algunas zonas que están más que otras. Es aire, no, ya sabéis no lo a la en el monitor. No Va siguiente trozo. Sí. ¿Sabe lo que pasa que vosotros veis esto? Yo lo, lo que se ve es el el mapa, o sea, la, tu casa de Steam. O sea, sí, yo ahora mismo estoy sí. en el mundo de Steam, en el, el modo Matrix, es el cargador. Sí, el modo Matrix, estoy aquí y no mola nada, eso sí que no mola. Pero seguramente no hay, no hay otra manera de hacerlo porque en VR tienes que poner algo para que cargue. Y esto o pones claro. una plancha negra o no. Sí, claro. Así que creo que ahora oh. dentro tenía algo que tenías que parar para resolver algún puzzle para seguir avanzando. Sí. Pero y es curioso también después de habernos pasado Half-Life Alice, el ver a Alice ahí saludar a Alice, ¿no? Es muy raro, es muy raro. Lo mola que lleva ahí lleva en la cintura colgado la herramienta esta, la herramienta muy está. Uy Se puede romper las maderas a ver si cae esto de bueno, aquí ya lo voy a parar Porque aquí me tengo que bajar Meterme por ahí, meterme por esa puerta Para abrir las compuertas Y, y era... probarlo para ver si sea con buen enemigo no voy a Y aquí había gente, sube, sube aquí, ¿no? sí, sí. Este, este. Y cojo la que no tiene. A dos manos, Oscar, que si no tienen más retroceso en la inglés. la verdad es que el gunplay está muy bien, ¿eh? cuando vas con la metreadora y te salen varios y la punta a la cabeza caen bien rápido yo me mola poner el láser porque es como si llevara ya el arma mejorada como en Alice ¿había algunas puertas? ¿Si me... ¿puede ser que te permitiera abrirlas poco a poco? Eh, yo tengo la sensación de que sí, pero Sí, hay otras que simplemente darle al botón y la abre Pero oye, tú tipo puedes coger una silla y rompe el cristal, ¿sabes? Tiene sus cosas, como tiene su física el juego Hay un perturbador, dice ¿El sonido está bien implementado? Pregunta El sonido está bien implementado, sí El sonido, a ver, es que el, el, el juego es verdad que es sencillo eh, Pero sí, ¿Sí? Compre la caja, Oscar ¿Qué, qué cajas? ¿Cuál? Esa, la habitación hacia atrás. Ah, la... De... A la izquierda. Ah, no, la, la coges con la otra mano, que tienes libre. Y la tigas pues a eh. O sea, así puedes coger cosas. No, era por, era y era ...la mecánica a, a, a de... <risas> ...si reventar el micrófono. Este todavía está esperando a que le cargue ¿sí? el juego es de la granada, más la caja. Las armas tienen que estar a lado, normal, si no se, se va mucho para arriba. Ya lo sé, pero no, no puedo. Jugando en el hay momentos que sale bastante gente se complica sobre ¿eh? todo cuando vas a con la pistola tiene una cosilla que, que te hace retroceso cuando esto no me lo hacía yo recuerdo sí y, y cuando tiras un cargador si lo tienes que coger del suelo si no quieres perder las balas que te quedaban o sea sí, si, sí. si te quedan cuatro balas y quieres recargar tienes que cogerlo entonces como que se acumula, se acumula. la vida la llevas en la mano izquierda, ¿verdad? Sí. Me queda 25. Me quedan 25, o sea, me queda poquito. Esta, esta, esta es la, la palanca para, para esto. 19. Lo 10. suyo es usar la palanca con motosierra Esto en 2D no se está llamando mucho la atención Mira, esto es... no ¿Tienes forma de bajar el volumen fácil, Oscar? Comentan que parece que se oye muy fuerte el juego Sí, claro Ya Vale Bueno, y como han preguntado por, por el chat eh, Solo necesitas el juego de, de Half-Life 2 Puedes tener el juego suelto con la, oran con la orange boss que lleva todo llevar el episodio 1 y el 2 también Y solo necesita el mod gratuito que sale el 16 de septiembre Publica en Steam Tiene su ficha propia Hard Life 2 VR -mod. Me voy a quitar esto, eh Joder, qué calor Bueno <risa> Bueno, por lo menos al final hemos podido ver aquí Ya un poco de acción Un poco de, de cómo se desarrolla y Madre, qué calor y ya os digo que yo, yo bueno, yo al menos a mí me encantó en su día cuando me lo pasé. Y, y vivirlo ahora en VR es que es que en la caña. Ojalá hicieran esto con más juegos. Claro, eh. hicieran la empresa oficialmente, ¿no? Sí, sí. Ahora, a ver, lo que pasa es que yo ahora diría una cosa. Y es, eh, merece la pena para aquellos que no habéis jugado a, al juego. Porque hay un. Hay, en todo esto lo que se busca es. jugar rojo estoy. En todo esto lo que se busca es eh, tira de. De lo que te gustaba antes, ¿no? Tirar de esa nostalgia. Y entonces jugamos, jugamos, juegan con nosotros, como siempre, con nuestra nostalgia y nos tiramos de cabeza. Y pasamos claro. por alto muchas cosas raras, ¿no? Entonces, si sí, vosotros no habéis jugado... Con Resident Evil, por ejemplo. Claro. Si no habéis jugado nunca, por ejemplo, a Resident Evil le da mil patadas a este en, en cuestión de, de hecho para la VR. ¿Vale? No, y eso tú, que era un no, juego. yo estoy hablando de los mods de Resident Evil. Ah, yo los mods. El 2, el 3, el 7 y el 8. Yo no, yo no. Eh, bueno, que sí, que os decía, que si no habéis jugado nunca esto, a lo mejor os tenéis que enfrentar desde un punto de vista, pensar en la nostalgia, no pensar en me voy a enfrentar contra el Alex este turno, o me voy a... No. Ya Pero, habéis visto que... No. Ya quisieran mucho juego a día de hoy. Ah, que la... si estamos aquí. O sea, ser así como es, ¿verdad? Este, es que... No, ver, es que... No. Es que... <risa> o sea, quitando los fallos estos de las físicas, quitando los... Que, que tiene ciertas mejoras con las poses de mano y todo esto, es uh -huh. el juego es totalmente jugable y 100% divertido, es que, ya os digo yo, yo, yo llevo varias sesiones ya, me he quedado por Ravenhall, tengo ganas de seguir jugando y, y lo voy a seguir, y cuando saquen el episodio 1 y 2, pues me lo pasaré y cuando saquen el Half-Life pues, aunque tenga esos gráficos también le daré caña para eso tiene cosa, que... que a día de hoy me saquen juegos con estos gráficos yo es que voy más a, al tema de. de que, no es que se vea mal tampoco. Qué mal estamos en la sí, VR para tener que disfrutar de juegos como este, que son mods a medio acabar, ¿no? Porque no van a ser acabados nunca, no pueden ser acabados, no tienen el código nuevo, no tienen el, el original. Entonces, es todo, pues es un apaño, un apaño, vamos a intentar hackear esto, ¿para qué tal? Hacemos esto para que no te mod, veas. Es que le echas todo en falta. ¿no? Como mod, ¿eh? pensando en mod. No de aire acondicionado, ¿verdad? Bernie, Berni, voy a encenderlo. Pues me va a dar un jamacuco. Es que no veas tú, ¿eh? Ser, o sea, hacer un streaming de esto de, de VR con la batería, las estas, el cable, el otro cable, el calor, el tal, el. el pues eso, no, no, es, es verdad, y no sé si es por una de las razones que lo hemos hablado muchas veces, que no hay mucha gente haciendo streaming de juegos VR, el no poder veros los ojos, tal. Ahí nos falta darle una vuelta en general a todos. Pues ya está, yo creo que con esto con esto eh, hacemos la chorladilla esta de siempre de, de, a ver, VR VR, alto bajo o, o, o solo no solo una cosa, Oscar que, que estemos diciendo que sea una mierda o algo Pero hombre, pero ahora vamos a ver ¿En qué momento? No, no, lo digo por eso, que, que, que a ver que tu conclusión, o bueno, si quieres ahora con la, con la lista de de, de de la inmersión y todo esto Espera un momento Espera, bueno, a ver. VR alto. Déjame poner esto. El AVR es baja. Para mí. Para mí. Vale, luego ya vosotros decidís. Pero para mí me parece un poco ahí baja. no estoy de acuerdo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, es la media entre tú, porque no vas a decir alto, ¿no? No puedes decir alto. El uso de la VR aquí. Hombre. No sé. Vale, es que, o sea, depende de... Por eso te digo que qué le echas esto en falta, porque... O sea, tienen manos, no sé, tiene, tiene físicas. <risa> o sea, es que, bueno, las armas tienen colisiones también con el entorno. Bueno, pasa a veces que va a ser medio, bien, medio. Y, joder, aquí si está. te pones bajo, madre mía, hay yo, yo, que hemos cogido que tendría que ser ultra bajo. Claro, pero porque no he hecho el muñequito, <risa> es que ya me, hasta me ha dado vergüenza. Bueno, ultra tal. Ahora, presencia, yo creo que la presencia en este caso salta. Es vale, pena. en este caso salta. Es porque es verdad que estás allí y mola mucho y, y te lo crees y e incluso con los errores que tiene te tiras horas y horas y horas jugando quitando la burrada de buen juego que es el Half-Life que eso eso ya ha habido reviews a lo largo de los últimos 25 años y eh, diversión pues aquí ya va a ser lo que tú quieras yo le voy a poner y sé que me vais a decir ¿por qué? media, porque me pongo en, en el lugar de quien no ha jugado nunca entonces hay cosas que te pueden... Que está hecho para 2D. Y cuando juegas en 2D, las pasas en un momento. Cuando juegas en VR, pues la fricción, siempre diré, de la VR, hace que te... Por ejemplo, los estos, hay una pantalla que tienes que tirar los tubos estos de que explotan. Sí. Y claro, eh, te, te explotas tú. Te explotas tú. Vale. Entonces... Uh -huh. Bueno, Cierto. o sea, que la diversión, como dices tú, es personal, es subjetiva, ¿no? Como todo. Ya. Como muchas cosas, me refiero. ¿Pero cómo va a ser el eh... risto? ¿Pero, qué, pero hombre, ¿qué decís? Pero, ojo. De verdad. Yo para mí o sea, la diversión que, que, en este que... caso es alta, pero entiendo lo que dices tú porque también tengo que decir que las tres sesiones que he jugado de momento al mod, las tres se ha acabado un poquito mareado, pero por circunstancias de las físicas y tal. Claro. Y por los vehículos que, pues bueno, no termino ahí de pero esto ya depende de cada uno, si tiene unas piernas virtuales, o sea, no habéis sacado vuestras piernas totalmente, pues mm. es posible que no tengáis problema, pero ya hay Y si no pues ir con calma y tal, o sea que no... Bueno, pues para mí es medio-alto-medio, medio. es lo que digo, las pegatinas rojas es para estas cosas, para poder explicar de una manera simplista lo que hemos venido explicando la última de ahora, por si hay gente que ve los últimos segundos como las reviews que solo salen las conclusiones, pues van a tiro hecho, para eso son las Pegatinas, tampoco hay que sacarlo de, de quicio Y ya que has hablado de conclusiones Y de review, solo deciros que o sea, Quiero terminar con esta frase De Gaby, este mod es una absoluta Gozada, la excusa perfecta para Regresar a Ciudad 17, atravesar Hall que es lo que hemos visto antes ¿Mm? Y vivir como nunca soñamos en el mundo De Half-Life 2 Muy bien, pues veis, ¿Veis? <risa> hemos, hemos terminado de una manera Super guay del Paraguay. Pues sí. O sea Sony que son 51, bueno y Hola, nos un alargado. Nos nos hemos alargado, nos hemos alargado mogollón. Que muchísimas gracias por estar aquí, rovianos, Que nos vemos el domingo en la hora virtual. Eh, esto es real o virtual ya tres tazas semanales para hablar de un montón de cosas y hablar de no Apple, no, porque ya ha sido otra vez Apple y que no han vuelto a presentar nada. Y había estado de todo el hype de van a presentar, van a presentar, que van a presentar, nunca van a presentar nada. Así que el domingo lo discutimos y discutimos otras muchas cosas que ya sabemos lo de la conet y discutimos qué puede caer en la conet además de Cambria, porque no solo de Cambria vivirá el metaverso, usuario metaverso, metaverso, metaverso. Metaverso. metaverso. Claro, Metaverso, Metaverso, Metaverso. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí que nos vemos de aquí a unos días. Un abrazo a todo. Le voy a dar a este botón a ver si no peta esto. Hasta luego. Hasta luego.